A continuación vamos a dar lugar a la primera exposito, exposición por nuestra expositora Micaela Sá. Ella es autora del libro físico Marketing Digital en Tiendas Humores, también tiene un magíster en marketing de la Universidad NUR y especialización en negocios por internet para pymes y social media en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bogotá, Colombia. Además. Trabaja como asesora de empresas nacionales e internacionales. Ha sido speaker en Bolivia Marketing Camp 2015 y 2017, en el tercer encuentro de diseño 2016 y en International Women's Day 2017. Por otro lado, también fue speaker en eventos internacionales como Wow Marketing 2017 y en Flu Marketing Bolivia 2018, además de otros. Es docente invitada de posgrado en más de siete universidades de Bolivia y, talleres, y da talleres sobre marketing digital. Miembro verificado de Connect Americas del BIT. Además es embajadora de marca de Futsai Latam, Juicy Strong y Sincerity. Partner de Doppler in Marketing en Argentina, Social Guest en España y Radio Digital América en Colombia. Ganadora del programa de intervenciones urbanas del Ministerio de Planificación de Bolivia en 2019 con su proyecto de difusión de eventos municipales. Le damos la bienvenida al expositor el día de hoy para que pueda realizar la presentación. Muchas gracias por su presencia. Le doy la palabra. Micaela, muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a a INCRES, a la Universidad Católica, por la invitación, para mí siempre es un honor y va a ser un honor participar de todo lo que haga la, la Universidad Católica, una universidad tan prestigiosa. Eh, bueno, no sé si me están escuchando bien primeramente <ríe> y se ve bien, listo. Permítanme, voy a presentar y me comentan si se ve todo. Ok, bueno. Eh, quisiera que me confirmen si se ve bien la presentación, por favor. Se ve. Todavía no está en modo de presentación completa, no, pero ya está. Ahora sí. Gracias. Perfecto. Como ya saben todo lo que, lo que hago, lo que he hecho, etcétera, que bueno es un proceso de aprendizaje que uno continúa, especialmente en este ámbito digital. Eso no se termina. Todos seguimos aprendiendo. Y bueno, ya saben, me encuentran en las redes como Sabja. Entonces, por ahí vamos a continuar con la charla. El tema de hoy es justamente claves para aplicar estrategias de marketing digital. Y se van a dar cuenta en el transcurso de la presentación lo importante que van a ser estas estrategias, tomando en cuenta la caída que ha pasado el día de hoy con las eh, plataformas de, de Facebook. Hablo de las plataformas de Facebook en general, Facebook, Instagram, Whatsapp, ¿no es cierto?, que son las principales y que de alguna manera nos está perjudicando a muchos. A muchos me refiero en temas profesionales de trabajo porque, bueno, eh, la gente común prácticamente está ahí para, para otro tipo de actividades, ¿no? Que no sean de, de trabajo necesariamente. Antes de adentrarme a la, a la presentación como tal, quiero presentarles el concurso del día de hoy para que ya comiencen a participar porque va a durar el tiempo que va a durar la conferencia. así que eh, la persona que más tuitee, o sea, que más escriba tweets con el hashtag entiendes o mueres, va a tener de regalo mi libro, mi libro impreso de marketing digital entiendes o mueres. Así que los invito a empezar a escribir tweets, obviamente relacionados a lo que es el marketing digital, con este hashtag entiendes o mueres. Eh, preferiblemente 10 tweets por mínimo, para que puedan ganar y si por ahí alguna mención me pueden hacer y claro que sí utilizando también el hashtag de primer magno congreso en Crest. El hashtag válido para el concurso como tal eh, 100% va a ser entiendes o mueres, ¿ya? Así que los invito ahí a, a tuitear, a conversar, a participar de esta conversación de marketing digital. Les prometo que terminando la conferencia obviamente voy a estar contestándoles si tienen preguntas, comentarios, lo que deseen en, entre los tweets que vayan a escribir. Obviamente con la conferencia no voy a conversar por Twitter. Así que ahí les dejo el concurso y la persona que tenga eh, que tuitear más se va a llevar el libro de regalo. Esto es solo válido para Bolivia, obviamente, porque, por tratarse de un libro físico ¿no? y el envío. ¿Listo? Así que invitados a conversar. Hay algo que es súper importante que tenemos que tener claro en este mundo digital. Si no tenemos estrategias, no tenemos acciones establecidas, va a ser muy difícil llegar a, a algún lado, va a ser difícil llegar a esos objetivos que nos estamos planteando y que supuestamente tenemos que plantearlos. Pues estamos muy acostumbrados en el mundo digital a realizar las cosas de forma muy empírica, muy light, se podría decir, sin tener nada planeado, ninguna planificación. Y por eso es tan importante tener estrategias, ¿OK? para poder llegar a cumplir lo que estamos buscando. Sin esto es muy, muy difícil. ¿Cuáles son las claves que yo planteo en el desarrollo de lo que es marketing digital? Y nos vamos a enfocar específicamente en las estrategias. En primer lugar, esto, esto de hecho creo que lo van a ver en alguna de las charlas, me parece que tienen con planificación, pero ahí les voy a dar los tres puntos específicos para que tengan la idea ¿Dónde entran las estrategias? Primero, puedes desarrollar un análisis. ¿Un análisis de qué? Análisis del entorno, del mercado. Estamos hablando de, de digital, pero el marketing funciona de la misma manera. La diferencia está en los medios que utilizamos. Entonces, eso también tenemos que tener claro. Nada cambia. Nada cambia. Lo que aprendemos en el, en el mundo tradicional, entre paréntesis, es lo mismo pero la diferencia es que utilizamos otro tipo de medios. Entonces, tenemos que realizar un análisis, un análisis de, de, la como les digo, del mercado, de nuestra marca, la presencia digital que tiene nuestra marca, de nuestros competidores, eh, de, de, la misma, de la misma audiencia que existe en Internet. Tenemos que desarrollar, crear nuestros objetivos para saber a dónde vamos a llegar. Si no sabemos a dónde queremos llegar, es difícil que tracemos ese camino, ¿no es cierto? Entonces, bien importante tener definido nuestro público objetivo y nuestro buyer persona. ¿Por qué me enfoco en estos dos? Porque el público objetivo hace referencia a un público general, a hombres y mujeres que tienen de 20 a 30 años, con ciertas características que viven en la ciudad de, de La Paz, es, es prácticamente es un público objetivo. Pero si hablamos del Bayer persona y es muy específico. Y estamos hablando de nuestro cliente ideal. Entonces, del público objetivo pueden salir varios Bayer Personas. Y es a donde tendríamos que apuntar con todo lo que vayamos a hacer dentro del mundo digital. En segundo paso, nos vamos a enfocar ya en las estrategias, que es prácticamente el tema de hoy. Las estrategias, tenemos estrategias por plataformas, por metodología, formatos y marketing mix. Eh, esas estrategias prácticamente han sido identificadas, desarrolladas por mi persona dentro de la experiencia, la práctica que tengo dentro del trabajo que me ha llevado a generar esto. Entonces, es posible que ustedes también puedan ver y desarrollar otro tipo de estrategias o u otra forma de eh, ejemplificarlas. Esto no nos olvidemos que nada es una regla en el marketing. En el marketing también va funcionando las cosas de acuerdo a nuestra experiencia y de acuerdo a nuestras necesidades y requerimientos. Entonces tenemos que saber acompañar todo esto para que nos funcione, a la, nos funcione verdaderamente. Como tercera parte, tercer punto, tenemos ya el plan de contenido porque estamos hablando necesariamente enfocado hacia las estrategias, el plan de contenido, diseño y retroalimentación. ¿Por qué una retroalimentación? Porque tenemos que saber que si nos están funcionando bien o no lo que estamos haciendo, las estrategias estamos planteando. Tenemos que ver si estamos llegando o no a nuestro objetivo. Por eso es tan importante esa retroalimentación, conocer las estadísticas y realizar una retroalimentación para empezar nuevamente el proceso. Veamos entonces... El tema de las, es de las estrategias como tal. ¿Qué estrategias tenemos por plataformas? Primero, estrategias de Google. Google tiene una infinidad de plataformas de herramientas, pero entre las principales a mi criterio eh, es primero My Business, Google My Business, que nos ayuda de una manera importante posicionar una marca en Google. Una marca local, pero también podemos posicionar marcas que no sean locales. ¿A qué me refiero? A marcas que no tienen una ubicación geográfica como tal, ¿no? Una marca personal, etcétera, ya otro tipo de servicios o productos. Google Alerts, que nos va a permitir crear alertas para saber si están hablando de nuestra marca. También para saber, si, eh, saber de nuestra competencia. De repente, para conocer un poquito sobre eh, alguna categoría específica de nuestra empresa, de nuestros productos. Saber de qué se está hablando. Para conocer también lanzamientos, etc. Entonces, son estrategias que nos van a funcionar muy bien porque necesitamos, necesitamos eh, nutrirnos de información. Google Ads que es poner publicidad pagada dentro de Google para que aparezcan en los buscadores, en los correos, etcétera, incluso en YouTube. Eh, Google Trends, que nos va a permitir conocer las tendencias de búsqueda. Entonces, esa es una estrategia por plataforma utilizando Google. Otra estrategia por plataforma que tenemos es la plataforma de social media. ¿Social media qué es? Son las llamadas redes sociales, que en realidad esas no son, Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, son medios sociales o social media en inglés. Las redes sociales son esas redes de personas, de contactos que se van formando en estas plataformas. Esto hay que tener claro. Entonces, esas estrategias utilizando estas plataformas son las que se refieren a las plataformas de social media. Todas las acciones, lo que vamos a realizar dentro de Facebook, de, de Instagram, de Pinterest, de Twitter, etc. Otra estrategia, SMS y de email marketing. Aunque no crean, el SMS también se sigue utilizando. Ustedes saben perfectamente que les debe llegar mensajes de sus empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no es cierto?, de Tigo, de Viva, etcétera. Es lo mismo. Entonces, son estos SMS y existen plataformas como las de email marketing que nos permiten hacer ese envío masivo de mensajes. Entonces, otra estrategia. Seguimos con las estrategias de plataformas, los sitios web. Una de las estrategias por plataforma más importante, porque es nuestro sitio privado, nuestro sitio eh, como si tuviéramos una casa propia. Eh, por eso es tan importante un sitio web. Por ejemplo, ahorita se ha caído Facebook, no podemos entrar a la página de Facebook de la empresa, pero sí podemos entrar a su sitio web. Entonces, ahí está la importancia que radica en un sitio web. Al menos que se caiga el Internet, ¿no? O al menos que se caiga el servidor de nuestro sitio web, que es, ya son otras cosas más técnicas. Pero hablando en términos más generales, más comunes, tenemos los sitios web que es tan importante porque es nuestro. Los foros es otra de las estrategias por plataformas, ya que dentro de estos foros podemos generar ese networking, podemos eh, ayudar a personas que tengan problemas, que vayan a hacer desde la ayuda de nuestra marca, desde nuestro producto, porque es posible que nuestro producto o servicio pueda solucionar esos problemas y esas preguntas de las personas que están en los foros. Y otra plataforma, bueno, otras en general, son las de nicho. Las que están muy enfocadas a un sector específico, como es Airbnb, que está enfocado al tema de los hosting, de las, de los, eh, de las habitaciones, de hospedaje etcétera etc. Entonces, podemos adentrarnos en, mucho, en muchas plataformas para generar este tipo de estrategias por plataformas. Eso hay que, como les digo, tomar en cuenta de acuerdo al tipo de marca, de empresa que somos, de acuerdo a nuestros objetivos, etcétera. No puede ser una regla. Simplemente son eh, parámetros generales que les entrego para que ustedes también entiendan y empiecen a aplicar. En segundo lugar, estrategias por metodología. En estrategias por metodología tenemos varias. En primera instancia, y creo que es la más importante hoy en día, es la estrategia del contenido. ¿Por qué? Porque el contenido prácticamente está en todo, incluso en, la, en, la, en, la, en el pago publicitario. Tenemos que hacer contenido. Si no tenemos eh, las plataformas de internet, por ejemplo, como lo que está pasando hoy, también el contenido es necesario ¿para qué? Para crear un jingle para la radio, para crear una, una publicidad, un en un periódico impreso, en una revista, en la televisión, ¿no es cierto? Entonces, el contenido no se pasa, no, no, no está fuera de, de, de otros medios. Está incluso dentro de todos los medios tradicionales y digitales. Y dentro de estos eh, contenidos, en el mundo digital principalmente, tenemos los propios, que es el contenido creado por la empresa, por la marca, de forma simple que vienen a ser las publicaciones súper sencillas que se publican en las redes, como videos cortos, eh, imágenes, y los valorables que ya vienen a ser como desarrollar un ebook, por ejemplo, para poder lograr obtener leads, obtener eh, clientes potenciales, en otras palabras, para que me comprendan. Entonces, eso, este tipo de contenido tenemos en tema propio. Curación de contenido. Ya viene a ser el tema de, de analizar e investigar diferentes fuentes de contenido y sacar información de esos para crear uno en nuestras plataformas. Tenemos el contenido también para los correos electrónicos. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar un correo electrónico, tenemos que hacer algo visible, algo llamativo, algo atractivo, de repente con imágenes, con videos, con un mensaje, con un botón. Entonces se necesita generar contenido. Nada es sin contenido. Eh, desarrollar contenido de venta también y fidelización, porque va a depender mucho de lo que vayamos a escribir, de lo que vayamos a comunicar para que podamos convertir, para que podamos vender, podamos vender. Y de la misma forma, podamos incentivar a nuestros clientes a seguir siendo nuestros clientes. Porque a veces un simple mensaje de felicitación de cumpleaños puede ayudarnos a que ese cliente valore lo que nosotros hacemos por ellos y continúen siendo nuestros clientes. Por eso es tan importante el contenido en todas las etapas. Ahora, ¿qué les propongo para poder crear contenido? ¿Qué nos ayuda a crear contenido? Nos ayuda a crear contenido Tendencias, revisar las tendencias de búsqueda, las tendencias de comunicación. Por ejemplo, en Twitter es muy común y es una de las redes que más utiliza tendencias para las conversaciones. Si ustedes ahorita que están tuiteando por ahí, seguro van a ver que todo el mundo está tuiteando con un hashtag que diga Facebook down, Instagram down, Whatsapp down, ¿no es cierto? Y se ha vuelto tendencia a nivel mundial. Entonces, ahí es donde hay que echarle ojo. Para empezar a conversar porque nos va a ayudar a posicionar nuestra marca. Lógicamente tenemos que estar eh, involucrados ¿no? con, con el hashtag. No, no podemos tuitear por tuitear, ¿me entienden? De la misma manera en cualquier otra plataforma. Eh, ver estadísticas. Estadísticas propias de nuestras redes, de nuestro sitio web, ver estadísticas externas de nuestra competencia con herramientas externas. Todo esto nos ayuda a generar contenido. Porque al saber que hay cierto tipo de publicaciones de contenido que atrae más a nuestra audiencia, sabemos que eso es el, ese es el interés de la audiencia para seguir generando contenidos similares. ¿Ya? Observar a la competencia que ya les he mencionado también. Existen herramientas específicas para hacer esto, el mismo Facebook dentro tiene eh, dentro de las estadísticas observar a, la, a, a otras páginas, que es como podemos observar a la competencia. Eh, otra opción que es bien importante es poder analizar e investigar a la audiencia los intereses que tiene nuestra audiencia, porque al revisar también esto y poder generar contenido específico nos va a ayudar a ver si estamos llegando o no a las personas que queremos llegar. Entonces, ahí podemos cambiar la forma en la que estamos comunicando y el contenido que estamos entregando. Los festivos y eventos nos ayudan a generar contenido. Tiene que ser, obviamente, relacionado con nuestra marca. No es poner por poner, sino hay que relacionarlo, hay que involucrarlo. Tópicos. Eso es, La idea es generar tópicos, es generar temas. Temas generales que vayan en, en relación a la marca para que a partir de ahí, podamos crear también contenido. Entonces, prácticamente son ideas que les voy dando para que podamos aplicar estas estrategias. Y reciclar, por último, pues, eh, ver, ver publicaciones de nuestras redes, ver un artículo de nuestro blog que haya tenido éxito y reciclarlo. Generar nuevamente un contenido con esa información que sea actualizado. Entonces, vamos un poquito por ahí. Otra de las estrategias de, de metodología es la de posicionamiento. Tenemos el posicionamiento SEO, que es prácticamente trabajar en la optimización de un sitio web para que pueda posicionarse en los buscadores, principalmente en el buscador de Google, que es el más importante. Incluso tenemos el SEM, por ejemplo, que va relacionado al SEO, pero pagando cuando ponemos publicidad en Google para aparecer en los primeros lugares de búsqueda. Pero si no tenemos un buen, una buena optimización, que es el SEO, por ejemplo, es difícil que podamos lograr éxito, ¿no? Porque al, al quitar el pago publicitario, nuestra web desaparece de los primeros lugares de búsqueda. Por ese motivo, tenemos que trabajar ambos en conjunto. Y el SMO, que es el Social Media Optimization, es prácticamente lo mismo que el SEO, pero es la optimización para, para poder posicionarnos dentro de las redes sociales, o sea, dentro de social media. Por eso es tan importante. Estas son estrategias de posicionamiento que también tenemos que tomar en cuenta, porque si no nos posicionamos, es muy difícil que nos encuentren, es muy difícil que seamos visibles y hay que trabajar todo esto. Otra de las estrategias de, eh, por metodología es la automatización, pero para mí el sentido no es automatizar por automatizar tenemos el email automation por ejemplo eh, es muy común que se llene un formulario y de la y nos llegue una respuesta al registro que hemos hecho en ese formulario no es cierto o por ahí nos registramos para recibir un ebook también es, es muy común que al registrarnos directamente nos llegue ese ebook y ese tipo de interacciones, están hechas con herramientas de automatización. Por ejemplo, Doppler Email Marketing y automa an Automation es una plata, es una herramienta muy buena que nos permite realizar este tipo de automatización para que cuando alguien llene un formulario le llegue directamente lo que ha solicitado. Entonces, para eso nos sirve este tipo de herramientas y este tipo de estrategias, que son eh, estrategias, son áreas que se, que se automatizan que no necesariamente tienen que ser manejadas por una persona, que no van a afectar negativamente. Ya, entonces, depende de lo que vamos a automatizar. Hay, hay otras acciones que no pueden, no deben automatizarse. Se puede, pero no se debe, porque tenemos que también estar conscientes de que debemos conectarnos con las personas, y a veces la automatización no nos ayuda. En, en eso es muy común los bots, por ejemplo, para los chats, cuando no se configuran bien los bots, pasa que a la pregunta que uno hace, la respuesta siempre es la misma. Entonces, por ese lado, una estrategia de ese, de ese tipo no va a servir, no funciona, no es buena. Porque al contrario, en vez de generar una, un feeling con la persona, con un posible cliente, es posible que esa persona se vaya y termine odiando a la marca. Entonces, no, no es correcto. O termines llamando por teléfono, algo que tú no querías hacer. Por eso hay que tener cuidado, hay que automatizar con sentido. Y publicación de contenido, que también está es un poquito eh, el uso cuando se genera el, la publicación automática, por ejemplo, de un artículo de un blog. Apenas yo publique un artículo en mi blog, se va a publicar en todas las redes. Perfecto, nos facilita por ese momento. Pero después es bueno que entremos a la publicación que se ha hecho dentro de cada red y lo editemos que el texto esté bien escrito, que no aparezca el enlace, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Otra situación es la automatización que muchas personas hacen e integran las redes y lo que se publique en Facebook, se publique en Instagram y se publique en Twitter y en las tres redes aparece exactamente lo mismo. Entonces, eso tampoco es correcto, tampoco está bien. La forma de comunicación es diferente. Por eso, yo, por eso mi respuesta a esta estrategia es automatización con sentido. Bueno. Sigamos. Como tercera estrategia, vamos a ver las estrategias por formatos. Tenemos el formato de texto, que no es tan atractivo, solo texto, pero si añadimos algunos emoticons, ya van a ser más atractivos, por ejemplo, en Facebook que es el caso donde podemos escribir texto, tenemos la opción de ponerle un fondo, ¿no es cierto? En Twitter en Twitter sí funciona muy bien el texto, pero siempre es mejor utilizar hashtags, utilizar emoticons que nos ayudan a tener mayor visibilidad. Las imágenes que funcionan en todas las plataformas, esto sí es obviamente súper atractivo, no necesariamente tiene que ser hecha por un diseñador gráfico. De hecho, tengo un artículo que hablo sobre esto, que no, no, el contenido no solo es imagen, el contenido involucra muchas otras cosas que hacen que un, que un post sea exitoso. Por eso no nos tenemos que valer con que ah tiene que ser un diseñador y tiene que generar un hermoso diseño. No siempre. No funciona de esa forma en el mundo digital. Obviamente ayuda. Obviamente, si vamos a presentar la foto de un producto, siempre va a ayudar a que sea mejor, más visible. Pero no solo es eso, hay muchas otras cosas que involucran el texto que añadimos, los hashtags, los emoticons. Entonces tenemos que prestar atención a todo eso dentro de estas estrategias. El audio, el audio que es una de las cosas que está en tendencia y en tendencia ya hace bastante tiempo y creo que va a seguir subiendo por lo menos en Latinoamérica el tema de los podcasts. Ahí está el audio. Entonces, es una estrategia muy buena que de repente muy pocas marcas se dan cuenta del potencial que tiene el audio y que se puede utilizar como una estrategia para la marca, para hacer marketing digital de la marca. Los videos es otra de las tendencias. Para mí el video y el audio son una de las tendencias más grandes que hay y que debemos empezar a utilizar más. Eh, YouTube, no nos olvidemos que es el buscador más grande, o sea, es el buscador más grande después de Google, entonces, es necesario utilizar este tipo de formatos. ¿Listo? Ahora voy a ir y voy a retroceder, se podría decir, para atrás. ¿Para atrás por qué? Porque voy a ingresar en lo que es el marketing mix. Y si, bueno, todos los que me están escuchando y saben lo que es el marketing mix, si están en las áreas administrativas, me van a entender perfectamente. Es ese, ese mix que siempre lo hemos utilizado en el mundo tradicional para el desarrollo de nuestro plan de marketing. Entonces, de la misma forma, podemos introducirlo al mundo digital. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos introducir? En producto, primero. Eh, no nos olvidemos que el marketing mix es producto, precio, plaza y promoción. Vamos con el producto. El producto en el mundo digital. Bueno, tenemos los productos físicos, pero usamos los medios digitales de repente para mostrar, para promocionar y para vender, ¿cierto? Entonces tenemos que pensar, ah, ya, tengo un producto físico, voy a abrir mi e-commerce y voy a vender mi producto. Tenemos los e-books. Los e-books que son los libros digitales que están también eh, en boga de forma gratuita, pagada, etcétera. Es otro producto que podemos involucrar. Las aplicaciones es un producto digital que también eh, nos puede servir para, para hacer negocio, para promocionar una marca, para, para ayudar a vender nuestros productos, como por ejemplo muchos supermercados como es el Hipermaxi que tiene una aplicación para que uno pueda comprar eh, pedidos ya. Por ejemplo, si no tuviera esa aplicación, no funcionaría como funciona, ¿no es cierto? Entonces, sí son productos. Ese es el producto. Cursos y tutoriales digitales también son productos, ¿ya? Entonces, son productos digitales. Los podcasts también son productos. Eh, plantillas. Han debido ver en algún momento que existen muchas plataformas donde podemos descargar, comprar plantillas, plantillas para crear nuestro currículum vitae, Plantillas de presentación, por ejemplo, este tipo de plantilla para una presentación de PowerPoint, etc. Podemos realizar kits o combos digitales de diferentes tipos de productos como los que hemos visto anteriormente o también generados por nosotros mismos. Todo esto va a ir acorde a nuestros objetivos, a, al tipo de, de marca, empresa que somos, todo depende. En el marketing depende de, nada es regla, como les he dicho. Otra de las estrategias dentro del marketing mix está la estrategia de precio. En la estrategia de precio, que es algo un poco bastante diferente del mundo tradicional, es el tema de gratis. En digital siempre hay algo gratis que tenemos que entregar para poder vender posteriormente. Es muy normal, muy común esto. Y hay gente que se asusta porque no quiere entregar nada gratis. No quiere dar una charla gratis, no quiere dar un curso gratis, no quiere no sé, dar una pequeña capacitación, lo que sea gratuito, ¿no? Entonces, la única forma de poder obtener clientes potenciales, entregando algo gratis. Posteriormente, dentro de los precios, también tenemos las ofertas online. Hay muchas marcas, principalmente en este momento, que se están adentrando de forma más, más potente en el mundo online. Lo que están haciendo es entregar ofertas, precios más económicos para quien compre de forma online y no vaya a su negocio local. Entonces, ahí están las estrategias que tenemos que ir pensando. Eh, podemos hacer este tipo de ofertas u otro tipo, menor costo, que es como le, lo que les menciono, en online más barato, en el local más caro, etc. Eh, también podemos entregar obviamente productos, servicios de gran costo, esto es muy normal ver en las plataformas, en las herramientas, en softwares que se venden de forma digital, donde tenemos desde gratis para probar hasta precios súper altos que son 100% personalizados para empresas muy grandes. Entonces, existen muchas estrategias de precio que podemos aplicar a nuestra empresa. Todo depende de lo que queremos, ¿no es cierto? De cómo es nuestra empresa, del nivel económico que tiene también. Y la diferenciación. Hay algo que no nos podemos olvidar. No se trata solo de bajar costos, bajar precios, sino de diferenciarnos. Aunque tengamos una estrategia de precio, tenemos que saber qué es lo que nos diferencia. Porque no puede ser un precio el que nos diferencia. Hay otras cosas más importantes que el precio. Y si yo le voy a entregar algo de mejor calidad a un precio más alto a una persona, es muy probable que esa persona prefiera mi producto al otro producto que es más barato, pero que no sea de tanta calidad. Entonces hay que medir en la balanza, hay que tomar en cuenta todo esto. Seguimos dentro de las estrategias del marketing mix. Hemos visto producto, hemos visto precio, ahora vamos a ver plaza y vamos a ver promoción. ¿Qué es la plaza? La plaza es la distribución, así como en el mundo tradicional la distribución hacía referencia a que nuestros productos llevemos al supermercado, llevemos a las tiendas de barrio de repente, o, eh, o en nuestra misma tienda. En el mundo online es prácticamente lo mismo, pero en los medios digitales. Primero, sitio web, que es lo principal, que es lo más importante. Tenemos las redes sociales, plataformas de nicho, que es lo que les había mostrado en un inicio. Tenemos los directorios. Si entramos al mundo, al Google, a buscar eh, directorios o restaurantes, por ejemplo, nos van a aparecer un montón, ¿no es cierto?, Inclu por países, por ciudades, etcétera. Entonces, estamos distribuyendo, distribuyendo nuestra presencia online, nuestros servicios, nuestros productos. Tenemos el Google My Business, que es tan importante también, que nos va a ayudar a distribuir porque es un medio digital más donde vamos a poder mostrarnos, vender. ¿Ya? Por eso es tan importante. En la plaza específicamente es una es un es algo que tenemos que tomar muy en cuenta al vaer persona. ¿Por qué? No podemos presentarnos en todas las redes sociales. Si de repente en a ver, en Twitter es muy difícil que esté nuestra audiencia, ¿no? Entonces tenemos que ver dónde está nuestra audiencia para presentar, para mostrar nuestra empresa, ¿ya? Hay muchas cosas que tomar en cuenta para Tener esa presencia online y vender nuestros productos o servicios. Tomar en cuenta al buyer persona y también tomar en cuenta nuestros objetivos. Todo depende de. La promoción. La promoción ya es lo, más, eh, lo que más usamos. Mal o bien es lo que más usamos. Puede ser orgánica, puede ser pagada. Orgánica. Orgánica son esas publicaciones que hacemos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Pinterest, sin pagar por publicidad. Esa es la promoción orgánica. Y la promoción pagada va a ser, obviamente, pagándole Facebook Ads, ¿no es cierto? Twitter Ads. Vamos a pagarle a Google para que aparezcamos en los primeros lugares de, de la búsqueda. Entonces, ahí tenemos. Todas las opciones de las estrategias digitales utilizando el marketing mix. Si se dan cuenta, no es eh, solo pensar en el mundo digital. Tenemos que entender que el marketing tradicional, como le querramos llamar, aunque no, es, no, no, no viene a ser así porque es un, es un marketing nada más, es lo mismo. Hacemos un plan, hacemos estrategias en el marketing y lo que hacemos es aplicar en medios tradicionales y en medios digitales, en este caso. No nos tenemos que olvidar de eso. Eso no puede pasar desapercibido, porque es la única forma para que funcione nuestra empresa y tenga éxito y posicionamiento en el mundo online. ¿Se entiende? Entonces, es prácticamente eso. Bueno, si no me equivoco, ya creo con esto he terminado. No sé si me he apurado, la verdad, no, no tengo un cronómetro acá, eh, se han dado cuenta, después de haber visto todo eso, tenemos una estrategia 360 y es a lo que iba al principio, cuando les dije, se van a dar cuenta durante toda la presentación de lo que ha pasado hoy, la caída que ha habido con las redes de Facebook. Entonces, las empresas, las marcas que no tienen presencia fuera de Facebook e Instagram, y no tienen una, un, un contacto fuera de WhatsApp, están muertos. Por ese motivo es tan importante tener una presencia 360. Todo lo que hemos visto es importante que lo podamos unir, como están viendo en esta gráfica. No podemos desligarnos. Para cualquier tipo de estrategia, plataformas, necesitamos la metodología, la estrategia de metodología de contenido. Porque para todas las plataformas necesitamos desarrollar contenido, crear contenido. Y el contenido también está ligado a los formatos, porque vamos a generar contenido en texto, en imagen, en video, etcétera. Y de la misma forma, todas estas están ligadas al marketing mix. Porque si vamos a hacer un producto, si hablamos de productos digitales, necesitamos contenido, ¿cierto? Y es un, form es un tipo de formato, formato de ebook de repente. entonces Aquí está la clave del éxito. Hacer una estrategia 360, no olvidarnos que una cosa está involucrada con la otra, que todo está ligado. Y en el tema de las plataformas también es importante tener un sitio web, pero también es importante tener redes sociales. Entonces tenemos que tener esto e involucrarlas e integrarlas. Las redes sociales como tal nos van a llevar y nos van a ayudar a posicionar nuestra, nuestro sitio web y nuestra marca. Tener un Google My Business de la misma manera. Por eso, como les muestro acá, insisto, no tenemos que desligar ninguna de estas estrategias. Todas van ligadas. Podríamos pensar en una sola estrategia de 360 porque sí es. Esa es la clave, eso es lo que tenemos que hacer y es la forma de tener éxito. No les voy a decir que eso sea sencillo, que sea súper fácil y que lo vamos a hacer rapidísimo. No es así. Involucra muchísimo trabajo, estar pendientes muchas horas del día. El trabajo de varias plataformas es bastante arduo porque el contenido también que generemos no va a ser un contenido para todas. Se genera contenido para cada plataforma de distinta manera, una comunicación muy diferente. Pero esta es la clave, hacer una, un, una estrategia 360. Y dentro de toda esa estrategia que vayamos a desarrollar y que parte del éxito que nos va a dar es el networking. El networking, ¿qué es? Son las relaciones interpersonales que vayamos a generar conectándonos con personas profesionales que puedan ser nuestros potenciales clientes, nuestros aliados, etcétera. Y aquí entra la red social. LinkedIn que es la estrella del, de las redes que es la, la estrella perdón del profesionalismo y que también es necesario como marcas estar ahí yo como persona como gerente de mi empresa yo debo de tener una presencia fuerte en LinkedIn porque es muy probable que pueda conseguir clientes no es cierto clientes no solo a nivel nacional sino a nivel internacional por favor no nos olvidemos de esto es creo que es una regla el tema del networking Networking virtual y networking físico también es muy, muy importante. Ahora sí, con esto sí he terminado. Si no tienen, bueno, alguna pregunta, no sé cuánto he avanzado, si me pueden decir, creo que me he apurado, ahí tienen mis, mis redes, en todas me encuentran como arroba mi así que ahí los escucho. ¿Tienen alguna pregunta o algo? ¿Increst? Bueno, nosotros damos las gracias a nuestra primera expositora, que es Micaela Zapka, Y hoy pues, me expuesto, que son claves para aplicar estrategias de marketing digital. Conocer a nuestros clientes y competencia para generar contenido, que nos ayude a posicionarnos tanto en medios digitales, eh, así también trabajando en base al SEO, SEM y SMO. Um, también así utilizando de manera óptima las herramientas de automatización para lograr un correcto posicionamiento. Gracias Micaela por enseñarnos estas herramientas eh, estratégicas. A aquellas personas que tuviesen dudas, consultas o algún comentario, eh, nos gustaría conocerlo. Para ello, pueden dejarlas en el chat que está habilitado. Bueno, mientras esperamos, alguien nos, nos escribe. De hecho, me están agradeciendo. y Yo les agradezco mucho por estar acá. Eh, gracias, Ingress, nuevamente por la invitación. Eh, feliz de estar aquí. Me alegra que les haya gustado para quienes me lo están diciendo. Muchas gracias. Para mí es importante saber su, eh, su experiencia sobre la conferencia. De hecho, a ver si tienen alguna pregunta, por ahí les respondemos para poder también decir quién ganó el, el libro. Ay, a ver, lo que genial. pasa que, eh, Bueno, te, acá tenemos la primera pregunta. Ya, por favor. Alison Carrillo: ¿Cada eh, cuánto sería lo más factible pagar por promociones publicitarias? Uy, depende de muchas cosas primero depende de tu presupuesto segundo depende de, de tus objetivos depende del tamaño de audiencia que tengas porque si es una cuenta pequeña eh, no necesitas pagar mucho depende de muchas cosas no para que puedas eh, pagar si es una cuenta relativamente pequeña que yo, hasta mil seguidores más o menos hablando de Facebook nos si tenemos una muy buena segmentación nos va a valer un dólar al día, por ejemplo, ¿no? Todo depende. Depende del de, de objetivo con la, con la publicidad pagada también que hagas. Porque si, la, si el objetivo es obtener clientes potenciales, obtener leads, es muy probable que ese dólar no nos sirva para nada. Entonces, depende de muchas cosas para esto. Ok, nuestra segunda pregunta es de Alejandro González, quien pregunta, uh, ¿cómo puedo hacer una estrategia en base en línea gráfica de redes sociales? ¿O cómo elegir una buena línea gráfica para mis estrategias? ¿Incluyen ah, campañas? Perfecto, claro que sí. Bueno, hay algo que se llama Brand Kit, ¿ya? Que es un kit de marca. Ese kit de marca debería involucrar primero tu logo. Así como ven en mi fondo de mi video, de lo que, de lo que estoy acá en, la, en el Zoom, primero tenemos que tener un logo y acorde a ese logo tener, pues, eh, una, una paleta de colores de nuestra marca, que generalmente eso te, puede, te, te lo genera un diseñador gráfico. Igual en, en Internet hay plataformas que nos generan esa paleta de colores. Entonces, eso nos va a ayudar a generar esa línea gráfica. El tema de las letras también. Si ven las letras que yo estoy usando en toda mi presentación, es una tipografía que yo utilizo en todos mis medios. Obviamente, en las redes sociales no, porque no se puede cambiar de esta manera. No, pero mi sitio web tiene este tipo de letra libro impreso tiene este tipo de letra. Entonces, ahí va una línea gráfica que sin darse cuenta, el público lo está consumiendo y está como enfocándose en una marca específica. Los colores que yo utilizo, también son parte de mi marca personal, entonces ahí va todo. Y en el tema de las publicaciones es exactamente lo mismo. No cambiar esa línea gráfica en todo, en publicidad y en orgánico, y en todas las redes, ¿no? Tiene que ser todo concordante. Genial. Acá tenemos una tercera pregunta que nos pregunta Daniel Alfredo Quisver eh, Su pregunta es, ¿cómo podemos darnos cuenta de que nuestra publicidad se está tornando invasiva? Uy, eso sí es, creo que es un poco difícil y de, de detectar y principalmente invasiva se vuelve cuando ponemos demasiada publicidad, ¿no? Y cuando también ponemos como objetivo impresiones. ¿Qué son las impresiones? Es la cantidad de veces que una persona ve tu publicidad. Entonces, al poner como objetivo las impresiones, se puede volver invasiva. Porque el, porque el Facebook lo que va a hacer, si hablamos de Facebook, es mostrarle varias veces la misma publicidad a una persona. Entonces, ahí sí podemos volvernos invasivos. Ok, nuestra siguiente pregunta es de Eddie Marcelo Valdés. Para un emprendimiento nuevo, ¿en qué etapa se sugiere que debe empezar a pagar por publicidad pagada? Eh, hay que darle, no sé. Yo creo que desde el inicio prácticamente hay que ponerle algo de publicidad justamente para poder darle ese empujón que necesita ¿no? para que sea conocida una marca. Porque al principio siempre es un poco difícil, pero como les he mencionado varias veces, existen tantas herramientas y plataformas que nos ayudan a posicionar que si no tenemos ese presupuesto, de repente abrimos cuentas en redes, nuestro sitio web, empezar a meter en los directorios que existen en varios sitios web en la red. Y eso nos va a ayudar a tener visibilidad. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es de Alexis Mercedes, eh, que nos pregunta, ¿qué libro nos recomienda para crecimiento orgánico en una página web y redes sociales? Más que un libro, te voy a ser sincera. De hecho, en mi libro habla un poco sobre eso, pero es, más, eh, es como más una guía de marketing digital en general, no solo de, de contenido. Te voy a decir, primero hay muchos blogs que te pueden ayudar, muchos blogs importantes, ahí está el de Vilma Núñez, está el de Ay, Juan Merodio, por ejemplo, que nos pueden ayudar a eso. En mi, en mi blog también tienen información sobre este tema, pero lo que más te va a ayudar a lograr ese posicionamiento orgánico también es la experiencia, porque cada marca es diferente, cada audiencia es diferente, entonces... La experiencia, y como tú vayas trabajando, te va a hacer dar cuenta y, para poder generar ese contenido y generar esa, ese posicionamiento. La experiencia creo que es lo más valioso que hay. Exacto. Eh, bueno, nuestra siguiente pregunta es de Carla Andrea Orozco Carvajal. Eh, pregunta, ¿cuál sería la estrategia de marketing digital más eficiente para aplicar a oferta de cursos educativos? La primera estrategia sería obtener leads por medio de contenido de valor como e-books, como cursos, tutoriales gratuitos a cambio de datos de una persona. A partir de ahí, podemos vender esos cursos. Entonces, creo que esa sería como la principal estrategia para esa área. OK, eh, tenemos eh, bastantes preguntas, me parece. <risa> La siguiente es de Andrés Rafael Tito, quien pregunta, ¿cuán importante es para un negocio utilizar Google Analytics? Google Analytics es súper importante, principalmente si tenemos un sitio web, que es lo que nos va a proporcionar la información idónea de las estadísticas de lo que está ocurriendo con mi sitio web, ¿ya? Y más si vamos a poner publicidad pagada en Google. Es bien importante por, por, el, por la forma en la que nos presenta las estadísticas, ¿no? Y bueno, supuestamente son estadísticas y, e información eh, valiosa, importante y que se supone que es real, ¿no? Entonces, tiene que ser así. como Es lo mismo que las redes sociales. O sea, las que nos presentan dentro de su plataforma siempre va a ser mejor supuestamente mejor hay que creerles que cualquier una, cualquier herramienta externa que es posible que tenga errores ahí okay, tenemos una pregunta más que es de Alejandra La Fuente. Eh, pregunta cómo mantenemos activas tantas redes sociales o vías publicitarias para que nuestro negocio sea a conocer cómo mantenemos al día me dices bueno, sí. Bueno, ah, ya. Leo una vez más, dice: ¿Cómo mantenemos activas tantas ah, redes sociales o vidas publicitarias para nuestro negocio y sea a conocer? Imagínate cómo tienes que mantener, a ver, solo mantener eh, dos redes sociales, una, digamos Facebook e Instagram, que son las más importantes, creo que te, te llevaría demasiado tiempo. Eh, necesitas mucho tiempo, necesitas ser persistente, no caer porque al principio es difícil, entonces lo principal es eso, tener mucho tiempo porque tienes que generar contenido diferente para cada una y bueno, eso, principalmente eso, ¿no? Y ya les he dado los tips ahí para generar algún tipo de contenido, ¿no? Para poder sacar información. Bueno, pues, eh, puesto que no tenemos más preguntas sobre el tema expuesto, eh, damos gracias una vez más a Micaela por su tiempo y dedicación. Muchas gracias, Micaela, eh, esperamos contar contigo en futuras. Eh, y eso es todo, muchas gracias. Gracias.